Campeones de League of Legends en 10 segundos. Irelia, por cada habilidad que le pega el enemigo, genera un stack. Salta un enemigo. Y si tiene esa marca, recupera la habilidad. Hace daño en área y después lo suelta y pone esta cosa y después pone otra. Deja la marca. Tiene esta cosa que lo vea al enemigo y si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribilo en los comentarios.